Nosotros tomamos los proyectos sistemáticamente como si fueran algo sin ninguna incertidumbre. Bueno, pero si hacer software es hacer algo nuevo, incluso algo que no se ha hecho nunca en algunos casos. Entonces, trátalo con respeto. Fíjese algo interesante, estos son datos del año eh, 2009, dice que el 30% de la población laboral norteamericana es del mundo algorítmico y el 70% es del mundo heurístico. En Chile probablemente, como somos un país subdesarrollado, es al revés, pero para llevar el mundo. Entonces nos queremos dar cuenta que necesitamos modelos para gestionar a este, a este trabajador, a, a ustedes, que son del mundo heurístico, del mundo de que la persona que resuelve problemas distintos todos los días. Entonces el concepto de calidad también va a cambiar. La calidad formal, que esto de cumplir con un proceso determinado, de, de, de, ya no interesa. Lo que interesa es esto, resolver un problema emergente. Y el proceso es un soporte. El proceso es importante, muy importante, pero es un soporte. Y el proceso debe adaptarse. Cuando hablamos de ISO, no, es que el ISO es un estándar infinito. Para la gente de Toyota, el estándar es lo mejor que sabemos hacer y que mañana va a cambiar porque lo hemos mejorado.